se han ido, el eco de la montaña, el silencio de un destino, suenan tambores de guerra, abrazos que se han perdido. sueñan con llegar a Pasarles de nuevo en un mundo sin enfermedad. Una niña jugando al sol, cada mañana sonríe sus ojos, es primavera. La esperanza de los ríos que sueñan con llegar. Sueña con llegar a ser el mar.